los zoológicos. Estos establecimientos datan a partir de 1752, cuando en los terrenos del Palacio de Schrömmbrunn en Viena se deciden tener en exhibición animales exóticos con el único afán de entretener a la población. Y aunque hoy en día todavía existen zoológicos que se acoplan a esto, la mayoría han evolucionado para convertirse en centros dedicados a la educación, preservación e investigación animal. Sin embargo, los medios de comunicación masiva tienden a enfocarse en lo negativo, debido a que esto es lo que obtiene la atención de los lectores. Es por esto que el objetivo principal del presente proyecto de investigación es procurar la comprensión de la importancia que representan los zoológicos hoy en día y el correcto entendimiento de las consecuencias que acompañarían el cierre tal de estos. Empecemos con su importancia mayor, la preservación de especies. Ya que sea por pérdida de sus hábitats o casas furtivas, hay muchos casos en los que los animales se encuentran súbitamente en peligro de extinción. Y aquí es donde entran los zoológicos, preparados para el cuidado y reproducción responsable de los especímenes, salvándolas de la desaparición total. Un claro ejemplo de esto es visible con el lobo mexicano, que al estar al borde de la extinción con solo 5 ejemplares vivos, fueron salvados por diversos zoológicos de México y Estados Unidos, elevando el número de ejemplares a más de 150. En segunda instancia tenemos la investigación y educación. Al tener contacto con los animales de manera directa, los avances científicos dentro de la comprensión del comportamiento, funcionamiento y necesidades de sus seres se han impactado de manera positiva, beneficiando a tanto humanos como animales. Nosotros nos educamos y sensibilizamos y con base en esto crece el respeto hacia estas criaturas y en muchos casos nace un amor por los animales dentro de los niños expuestos a ellos. A pesar de todo esto, sigue habiendo desinformación acerca del tema, y con ella llegan los rumores o creencias. La más popular siendo, es que pobrecitos animales están encerrados y aburridos. A Esto se pinta como si fuera una cárcel, cuando en realidad dentro de estos centros se lleva a cabo algo llamado enriquecimiento ambiental, liderado por gente capacitada específicamente en promover el comportamiento típico de los ejemplares, estimulándolos y manteniéndolos entretenidos y en condiciones favorables. Y dentro del ámbito del espacio, recorrer grandes distancias no es realmente algo que se haga por gusto, sino que es para la pensión de alimento, refugio y pareja, por lo que vivir en un lugar finito no los hará infelices. Inevitablemente, a la hora de hablar acerca de zoológicos, se presentarán ciertos establecimientos que no cumplan con las normas establecidas y mantengan a sus ejemplares bajo condiciones deplorables. Y en estos casos, ¿qué podemos hacer nosotros? Primeramente, debemos mantenernos bien informados y no caer en el amerismo que rodea a los zoológicos, ya que al generalizarlos, aparte de estar desprestigiando el trabajo de toda la gente que se involucra en el cuidado, preservación y e investigación animal, también estamos en peligro de actuar de manera incorrecta, poniendo a los animales en una situación de mayor riesgo de lo que ya estaban. Por ejemplo, el primer pensamiento que muchos tendrán será el querer cerrar el zoológico, y que los animales los relocalicen en sus hábitats, que sí, en papel suena perfecto, pero a la hora de ponerlo en práctica es totalmente distinto. Estamos hablando de animales que han vivido toda su vida en cautiverio. A la hora de querer liberarlos en la naturaleza, estos se sentirán solos, estresados y desorientados. Después tendrán hambre y no sabrán cazar, y tampoco saben que tienen depredadores. Hacer esto sería exponerlos a una muerte lenta y dolorosa. En lugar de eso, lo que podemos hacer nosotros para ayudar sería exigir por medio de campañas y protestas que se cumplan con las normas establecidas, que mejoren las condiciones de vivienda y reclamar una modificación en las reglas, en donde se vea por el bienestar de los animales implementando ideas innovativas como el control de cuánta gente ingresa al mismo tiempo para procurar controlar los niveles de estrés animal. Con el fin de conocer los puntos de vista generales que se tienen acerca de los zoológicos dentro de Xalapa, aplicamos una encuesta a 49 personas de diferentes ámbitos y con diferentes carreras. Y una vez cerrada, pudimos apreciar resultados bastante interesantes. El 30.6% de la gente estaba en contra de estos establecimientos, mientras que el 51% no presentaba una postura y solo el 18.4% estaba a favor. A su vez, poco más de la mitad no los consideraba importantes, sin embargo, solo el 24.5% había tenido experiencias de primera mano con zoológicos en condiciones desfavorables. Esto demostró que entre estudiantes y docentes de biología se apreciaba un mayor índice de aprobación a estos establecimientos debido a la información a la que ya estaban expuestos. Y en contraste, gente que no estaba relacionada con el tema o se encontraba en otras facultades optaban por una postura negativa, demostrando la desinformación que existe en redes y medios de comunicación. Tristemente, la ignorancia y el poco interés de la gente por el funcionamiento de los zoológicos han provocado una falsa idea de estos centros y les han ganado una mala reputación a todos con base en las acciones de unos pocos. Por lo que hacemos hincapié en la importancia que juega el informarse correctamente y darse cuenta de que actualmente estos centros juegan un papel muy importante en diversos ámbitos de carácter preservativo y educacional, viviendo con una labor infinita para poder preservar la fauna silvestre en peligro de extinción y educar a la población acerca de la belleza del mundo animal.